Bueno, hoy vamos eh, a presentar a, también ya a un amigo y un colega, a Ignacio Porta, un director, y lo, gran locutor, a presentarle también lo que es Marbella, San Pedro de Alcántara y, ¿quién no conoce?, pues el Pachali, que es famoso por sus cócteles, por su buena música y por los buenos ratitos que hemos pasado y, bueno, mucha gente ha hecho buenos negocios también en este pan, ¿no Jesús? ¿Cuántos años de tu pan Mario, ¿no? Pues 40 años, 40 años. 40 años ya. O eh. 41 en junio ya. Uy, ¿Cuántas cosas tienes tú que contar aquí que has, que has vivido? Como las cuentes. Se, se cree, no se puede contar nada. ¿no? Como las cuentes se pelean conmigo. <risa> Mejor no contarla, ¿no? Sí, alguna cosa, alguna anécdota sí se puede contar, pero vamos. Pues cuéntala, Jesús, venga. <risa> no, no, no. Porque mira, estamos aquí con nuestro amigo, también un gran locutor de radio ah. y también de televisión. Sí. ...que creo bueno, que que saludéis también aquí a... Eh, ¿no? Jesús, ¿a de momento lo que he visto me encanta... ...y te aseguro que tomarme un San Francisco... ...en tu local es un lujo, así que vamos a disfrutarlo contigo... ...y van no <risa> a no disfrutar nada, más... <risa> ...y vas a disfrutar más... Jesús, ¿no? <risa> <risa> claro. ¿por qué crees tú que tu país es tan famoso, no?... ...y se ha hecho tan famoso ya, eh, no solamente aquí en San Pedro... ...sino todos los extranjeros, hasta en Marruecos... No <risa> ...se diga, escucha sí. hablar de, sí. del padre ...cuéntame por qué crees tú que se ha hecho tan famoso... ...sí, bueno, el famoso, la fama se la da al tiempo, ¿no?... ...y la gente, que son los que vienen y hacen la visita... ...les gusta, pues siguen viniendo, hacen comentarios... ...y todo funciona así... Porque tú ves tener un gran relaciones públicas y ya no son clientes, son amigos, ¿no?, prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace un ratito estaba hablando con una muchacha que está sentada ahí, dice, Jesús, dice, esta es la cuarta generación que pasa por aquí, de mi familia somos ya la cuarta generación. Y hace años, ¿eh?, y en tantos años, pues, eh, conoce mucha gente y hay muchos comentarios y cuando siguen viniendo es por algo. Eso así. Claro que sí, como se suele decir refrán, algo tiene agua cuando la bendice ¿no? Claro. bueno encuentro alguna anécdota que se pueda contar? Ahora no me acuerdo. luego <risa> sí pongo... te la memoria. ¿Qué cócteles son los más famosos aquí en Tupac? Que la gente, bueno, que no puedes quitarlo de tu repertorio de cócteles, porque lo repite y lo pide una y otra vez. Bueno, los más famosos son los, los típicos, pero bueno, eh, está el Mojito, por ejemplo, que lo puedes enfocar, está... Precioso, da gusto. Eh, luego sin alcohol tenemos una variedad muy grande porque yo voy haciendo, constantemente voy innovando. Depende de los gustos de cada cliente, pues le voy haciendo. Los mojitos, pues el mojito es un cóctel que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se le puede dar el sabor de, de la fruta que tú quieras. Eso se puede hacer, es cuestión de darle el puntito. ...y luego pues la, la piña colada que es muy exitosa, siempre se ha hecho... ...está el café irlandés, luego la variación de cafés tipo irlandés que hay muchas... ...los cafés vienés, vieneses, que también se le puede dar muchos sabores... ...para que la gente cambie, lo que pasa es que mucha gente... Mmm, ...a lo mejor no beben alcohol y ya no saben qué beber... ...ya si no se salen de la Fanta, la Coca-Cola o... ...o es San Francisco... ...pero es que hay más cosas... ...hay muchas cosas... Uh -huh. ...se pueden hacer muchas combinaciones... ...bueno, fíjate cómo cambiar lo de la costelería... ...porque ahora se le pone un nombre... ...muy raro a los costes, ¿no? ...Seso on the beat. Manhattan, no sé qué, ¿no?... ...sí, sí ahora te piden un seso on the beat ...pero que no tenga alcohol... ...digo, ¿y cómo le vamos a hacer sin alcohol?... <risa> aburrido, ¿eh? ...bueno, pues le, tiene, le tienes que hacer algo parecido... ...pues sin alcohol... ...algo que sea lo más parecido... ...el color, la decoración... ...y luego que sepa bueno... ...tienes que hacer lo que sepa bueno... ...y así funciona, le gusta a la gente y... ...es innovación todo, es como la cocina... ...la cocina... ...ponerle mucho cariño y tener gusto, haber probado... ...las salsas hay que probarlas siempre... ...para que te recuerde... ...y la costelería también hay que probarla... ...hay que probarla, yo solo lo digo siempre a los chicos... ...que hay que probarlo siempre... ...para que le cojan el puntito al... Al cóctel. Claro, y... es que es de Burgos, si es que ¿De no de te Burgo? he dicho, que Uy, es que es de Burgos. Que ahí. Oh, Amorcilla esa esa morcilla de Burgos, ¿cómo está eso? ¿Sabe? Increíble. Oye, pero estaba pensando yo, ¿cómo era el sexo de. The... Sens on the, beach? ¿Sens on the beach? Pues imagínate, eso es como tomar. Como hacer sexo en internet. Es decir, nada de nada. Bueno, pero alguna satisfacción te da, ¿eh? no creas, ¿eh? Sí. No, prefiero pues, el cóctel, ¿eh? Pues, pues, pues lo piden, lo piden mucho. El sex on de la verdad que sí. sí. Que lleva, que lleva, ya que habrá Está hecho con, con vodka. Lleva vodka, lleva un toque de, de lima, lleva zumo de piña, eh, un poquito de granadina. Eh, el toque personal que le des, no sé, a lo mejor te se viene a la memoria una fruta que, algún puré de fruta... ...que le va y le echa un toquecito especial para que sea diferente... ...sí, sí, de, de granadina pues es muy poquito, un poquito para darle el, el colorcito nada más... ...pero claro hay que contrarrestar el, el, la granadina con un toque de limón... ...para que no se ponga dulce, entonces todo es un juego. Un equilibrio en todo, vamos hablando de un tema más fuerte todavía... Eh, porque estamos hablando de, eh, de costes aquí con alcohol y tal pero vamos a hablar de un tema más fuerte fíjate que ahora pues se eh, va y nos va la televisión del toro aquí haciendo referencia a nuestro amigo Ignacio para ti qué faltaría en la televisión hoy por hoy en la radio, qué programa o de televisión o de radio te gustaría que hubiese o de, que se hablase de algo que todavía pues a lo mejor pues, no se ha hablado bueno yo creo que lo más importante de una televisión o de un periodista es hablar con la verdad. O sea, sobre todo, la verdad. No dejarse comprar. Tiene que ser una televisión, tiene que ser seria y que le entendamos todos. A mí me gusta la televisión, pero cuando ya veo que están utilizando el periodismo con las mentiras... ...los locutores están diciendo cosas que sabes que no son verdad... ...te aburre y, no, y no, no, no conectas más... ...pero la televisión tiene que ser seria y contundente. Bueno, ahí queda, ahí queda, ahí queda dicho, lo ¿eh? Digo, ¿eh? Lo, lo, lo digo muy claro porque es así. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues cogerá fama. Sí, desde luego, la verdad no, tiene que salir siempre. Programas de Carlos Herrera. Ah, también, también. Sí, es que, es que con la verdad se va a todas las partes... Y a la gente le gusta escuchar verdades, no le gusta escuchar lo que él quiere escuchar, no. A veces no te gusta lo que te dicen, pero si es cierto, pues después lo, lo valoras. Y lo mismo va a pasar con la televisión. Yo de verdad que le deseo que tenga mucho éxito. Hace falta que en, que en La Costa tengamos una televisión eh, que sea seria, que nos informe a mucha gente que no se en, enteran que hay que decírselo más clarito para que se, para que vean las verdades de las cosas los pues proyectos sí las cosas que se van a hacer en fin todo, todo lo que conlleva bueno, se puede llamar, la verdad por delante no el programa no le ponemos título ya no un programa se sí. llama ¿no? ¿Eh? el presentador, ¿no? presentador ¿no? el presentador falta pues no, ahora. si no bueno. ya invitamos a <risa> Jesús, personas como Jesús, Jesús. ¿eh? que venga a hablarnos sí, de ellos. yo creo que si me jubilo a lo mejor me meto en la política un poquito por en lo menos política. por lo menos para ...para dar un poquito de caña eh, por algún lado, no sé. Hace falta gente que dé un poquito de, ¿Un poquito caña, de... caña, ¿eh? ¿Un... Un... Un... Y que haga las cosas realmente que merece la sociedad, los ciudadanos, el pueblo... ...cosa que cuando llegan los políticos ahí han dicho vamos a hacer esto y luego... De lo prometido, nada, ¿eh? Yo creo que puede Pero ser muy importante porque un empresario que lleva tantos años en la profesión podía ayudar también mucho a los empresarios en este sí, tema, ¿no? Sí, sí, es sí, que pues, sería, claro sería que sí. un buen pilar para defender pues sí, sí, para a los empresarios. Porque siempre tiene que haber una, una persona que represente a cierto grupo de, de empresas, en este caso la hostelería, que es lo más conocido y lo que más hay que apoyar aquí en la Costa del Sol. Pues pues la verdad sí. que, bueno, qué ratito más agradable Elena. que estamos echando Jesús... ...con estos amigos y este colega. Desde luego. Elena, déjame que le haga una pregunta solamente, además claro eh, sencillita. Venga, venga. Eh, tú como empresario y como autónomo, eh, ¿te sientes representado por las asociaciones... ...de autónomos que existen en España, realmente? Muy poco. Eh, aquí yo lo puedo publicar personalmente... Eh, ...nos representan muy poco... ...los ayuntamientos... ...no se preocupan de la hostelería... ...no están por la hostelería... ...hay que ayudar a, a la hostelería porque... Eh, ...todos dependemos de la hostelería... ...y queremos que venga gente aquí... A, ...a disfrutar, a vivir... ...y lo único que nos ponen son pegas... ...pegas, pegas porque te has pasado... Eh, ...un cuarto de hora del horario... ...pegas porque pides un favor que te hace falta... Eh, ...algo, que te quiten un trasto que tienes en medio de la calle... ...que extorsiona tu terraza, para lo que sea... ...pegas, no te lo ponen, impedimentos... ...todos son impedimentos... ...y esas cosas nadie las dice... ...y yo las digo porque tiene que ser así... ...el ayuntamiento tiene que tener una persona... ...que le informe a sus superiores de las cosas que faltan... ...porque nos faltan muchas cosas en la hostelería... ...y hay que ayudar, porque la hostelería si no se va... Y... Así es. ¿Es así? Claro que sí. Y queremos que venga gente. Y la gente, si no se le trata bien, no viene. ¿De qué nos sirve que ahora vayamos a Fitur y los, los prometemos el oro y el moro? Y luego viene la gente aquí. dice, bueno, ¿y para qué nos dicen que vengan si sí, aquí no se puede estar? No tenemos terraza. Los horarios de la terraza se los acorta No pues podemos. Si música. La música. Hombre, yo no digo que haya escándalos con control, pero que te dejen. ...funcionar un poquito más... ...porque es que dependemos de eso... ...la gente viene aquí de vacaciones... ...quieren disfrutar la noche... ...salir, cenar... ...tomarse unas copitas... ...y hay que ayudar... Ya, ya. ...y hay que promocionar... ...creo que ha contestado sí, tu pregunta ¿no?... ...con ¿no?... Perfectamente. ...bueno pues... ahí ...hoy ya eh, en un ratito se marchan... ...y nos quedamos con este buen sabor de boca... ...de haber Yo, disfrutado de verdad, hoy de los amigos... Eh, content, que... ...contento de, ...de haber hablado un poquito con él... ...porque él va a ser un... ...una persona que nos va a transmitir... ...las opiniones de nosotros, de la hostelería... ...y yo creo que, que en esto que yo he dicho... ...está de acuerdo todo el mundo... ...sobre todo, todos los que trabajamos en la hostelería. Lo has dicho estupendamente, lo hemos entendido... ...y todo fenomenal... ...gracias Jesús por atendernos también como lo hace siempre... ...y brindamos porque la verdad salga siempre a la luz... Es que ...y que tengamos querés. amigos tan bonitos como a los que estamos lo que hoy podamos, aquí, sí, Elena es una gran locutora... La, eh, la cual la, la quiere mucho la gente y es por algo. Por algo será. Yo brindo por los cócteles. Pues por brindamos, por sugar, venga. Por Elena y por el cámara que nos venga, está viendo. Venga, por, por todos. Y por Salud. ustedes, pásenlo bien. Por Pepe.